Buenas tardes a todos, soy Alberto Nova Beltrán, anteriormente hablamos de varios temas y hoy vamos a hablar del fútbol. Según Wikipedia, el fútbol es un juego dividido entre dos equipos de 11 jugadores, con un balón y el objetivo de llevarlo hasta la portería contraria y marcarlo como gol. Ganará el equipo que más goles anote en 90 minutos. Cabe aclarar que cada tiempo es de 45 minutos y tienen 15 minutos de descanso en cada intervalo. Tienen hasta 6 jugadores de cambio por si pasa algo. Vengo a contarles sobre la selección colombiana de fútbol. La selección colombia ha participado en 6 copas mundiales de fútbol, 1962, 1990, 1994, 1998, 2014 y 2018. En Brasil 2014 cosechó su mejor participación, llegando a cuartos de final, quedando en la quinta posición del torneo. Su peor participación fue en el Mundial de Francia 1998, donde se vieron eliminados en primera fase. La Copa Mundial de la FIFA ha sido realizada en 19 ocasiones, en las que 8 países han alcanzado la Copa. ¿Puedes determinar, según esta información, cuál es el porcentaje de participación de Colombia en los Mundiales de Fútbol? Buenas tardes a todos, soy Alberto Nova Beltrán. Anteriormente hablamos de varios temas y hoy vamos a hablar del fútbol.